ahora 2.0 Aquí 2.0 quitamos otro video de YouTube aquí estoy con mi perrito Pitecito. Este, estamos grabando un video que vamos a subir ahora en por ahí en una hora este suscríbanse y den muchos likes muchos likes de este, que crezca el canal de blogueros 2.0 sí quitamos el computador aquí el computador de nuestro canal de blogger 2.0 y comenten lo que sea así comenten lo que sea este comenten lo que sea chicos así que aquí nos vemos así que den muchos like suscríbanse y comenten mucho y compartan compartan mucho compartan chicos y chicas bueno hasta aquí estoy con mi hermano se llama Jesús David Pérez, Pérez Ya me llamamos Cristian Pérez sí. El canal se llama los 20 Así que chicos y chicas ¿Qué más decir más? Así que, chao, chao